¿Cuándo me... ah, la quito? ¿Quiere la mano o el telón? La mano. Venga, vale. El único hombre cuerdo Sobre la faz de la tierra plana Lleva una corona hinchable Tiene una fe sobrehumana el único hombre cuerdo sobre la faz de la tierra plana. El del cachondeo, siempre que le da la gana, delicioso bailarín, Don Quijote musical, que hasta se ha ganado el derecho el derecho a cantar más